Vamos en esta edición para toda nuestra audiencia de Avia Yala Televisión. Hemos grabado porque nuestro invitado especial eh, a esta hora de la noche, cuando ustedes están viendo este programa, es, se encuentra en Cochabamba, también desarrollando su trabajo de artista, de actor eh, uno de los referentes en nuestro país y que nos ha concedido tener esta grabación en este programa de referentes de sábado que se emite gracias a Avia Yala Televisión en todo el país. Hoy está con nosotros un actor, director de cine, de teatro y televisión Referente en la edición de nuestro programa Raúl Pitín Gómez Melasini sí. ¿Cómo está? Buenas noches Raúl Buenas noches Encantado Oscar, muchas gracias por la invitación y bueno, quiero saludar a todos los que están detrás de cámaras, los que hacen los programas y a Tomar. ti y yo que salimos <risa> adelante. Querido Raúl, vamos a retroceder unos añitos para que la gente que conoce tu trabajo también conozca eh, cómo era Raúl desde niño, vamos a hablar un poquito también de joven y también por supuesto ya en la vida actoral de que todo el mundo conoce ese trabajo extraordinario que realizas tú en las tablas. ¿Te parece? Claro que sí, gracias. <ríe> Muy bien, pero antes vemos la ficha bi biográfica de nuestro invitado. Raúl Pitín Gómez Melacini nació en la ciudad de La Paz el 19 de diciembre de 1956, actor y director de cine, teatro y televisión. Hoy en Referentes. Bueno... A nuestra audiencia, ahí está, y está con nosotros, aquí en los estudios de Avia de la Televisión, nuestro amigo querido Raúl. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo he tenido una infancia muy linda porque soy del barrio de San Pedro. Ah, qué genial. En San Pedro, aquí en la ciudad de La Paz. Y en San Pedro pues hemos hecho una amistad que con los eh, amigos de San Pedro que se ha convertido en una familia. Y hemos sido integrantes del club de fútbol Olympic, que ahora está desaparecido. Entonces yo juego fútbol en Olimpic, sí he jugado. ¿Desde qué edad? Desde los 12 años. 12 años, 12 años a nivel. Eh, en las cuartas, en las a terceras, nivel. en las segundas y en ah, las primeras de Olympic. muy bueno. Sí, he ¿Qué posición? La eh, en realidad soy polifuncional. Juego de defensor, de mediocampista, delantero y hasta de arquero. Ah, El tamaño no me favorece para arquero, pero sí lo he hecho de arquero. Sí, sí. Y bueno, y recuerdo mucho porque eh, la amistad que hemos hecho en San Pedro claro. ha ocasionado que yo ingrese a las tablas, al teatro. Ah, mira, ya, mira, muchos mira. de San Pedro hemos ingresado a las tablas y algunos todavía continúan. ¿Y cómo fue eso, Pedro? ¿Del fútbol, del barrio, que tenían un centro cultural? ¿Cómo llegan ustedes a...? Eh, en a realidad yo he llegado al colegio. en el colegio, ¿El colegio? ¿Qué colegio estudió? En La Salle. Estudié en La Salle, cuando La Salle era en la calle Loaiza. Y el año 1972, después de jugar un partido de fútbol, un primo hermano, Hernando Laguna Melazzini, que él vivía en el Brasil, vino acá a hacer el servicio militar y lo invitaron yeah. a ver un ensayo de una obra de teatro, Eripo Rey, uh -huh. con Eduardo Casis en el Taller Nacional Popular de Teatro. Y me dijo, "¿No quieres ir a ver?" Fui y nunca más salí. Qué me lindo. quedé el 72 ¿Qué fue lo que y te un año de esa magia que es espectacular, obviamente el teatro. Pero algo tendría que haberte llamado la atención esa edad también. Es decir, eh, la pasión con la que uh -huh. las personas van a hacer teatro. En ese entonces, eh, el fallecido Eduardo Casís uh -huh. me dijo, entra, pero aquí si entras no te vas a ir a sentar, vas a trabajar. De hecho, Pero y, y, y yo no puedo hablar, pues haces el vasallo mudo. E hice mi primer rol, ha sido el vasallo mudo en la obra Edipo Rey. Lo único que yo hacía, entraba en una fila, levantaba las manos así y bajaba, <risa> levantaba y bajaba. Entonces, ¡Qué lindo! Hacía. Pero lo hacía con tanta pasión que desde ese día, todos los días iba al ensayo, de 7 de la noche a 10 de la ah, noche. ¡Mirá, qué genial! Todos los días. Después, el año 74, hemos fundado el Teatro Experimental del Colegio de la Salle con Pedro Jiménez, que ha muerto claro. hace menos de un sí, año. Sí. Y de ahí se ha hecho el Festival del eh, TELS, ¿no? Claro. ¿Cuántos es... años tenías, Raúl? 16 años. 16 años, ya 16 estabas años. bien. En sí. ¿Cómo eras en el colegio? Niño extrovertido, joven, rebelde, Este, en el colegio o más tranquilo. Eh, eh, yo tocaba guitarra, entonces teníamos grupos musicales, eh, grupos sí. folclóricos. ¿Siempre te gustó estar ahí de, en, en el escenario entonces? Siempre, toda la vida <risas> he estado en el escenario. Mi madre era bailarina y mi padre es arquitecto y es pintor. Ah, entonces, entonces, quizá todas esas cosas hayan fluido de, ahí han estaba, de había... alguna manera. ¿no? Y mi abuelo, mi abuelo materno, eh, Melacini, él era guitarrero. Y él ah, me enseñó, bien. en realidad, las primeras notas, los primeros arpegios de guitarra. ¿Y qué tocabas en la guitarra, Raúl? Todo. Todo, absolutamente todo. Puedo tocar música folclórica boliviana, argentina, las zambas, etcétera chagareras, lo que se toca normalmente, rock latino, baladas, eh, el rock eh, internacional, música de Pink Floyd... De, ¿En tu juventud así aquí. conquistabas a las señoritas no sé, la o no? No sé si <risas> conquistaba o no conquistaba. En realidad... Eh, animábamos fiestas, aquí o vamos a hablar miraba, de todo querido bailar, Raúl, así que gente, nada más. se sinceran todos en el claro, programa, así que Raúl, <risas> yo tengo el corazón mm -hmm. y los brazos abiertos, o sea, no oculto nada, claro, soy así transparente y bueno, ya me conocen, sí. los que me conocen saben que, que no miento y a veces por no mentir uno mete a veces la pata, pero bueno, en este mm -hmm. caso, eh, nosotros animábamos fiestas de 15 años en esa época, entonces yo no conquistaba a nadie porque estaba Hola. siempre encima del escenario tocando y animando las fiestas. Pero Entonces, seguro tenía ya una fanaticada. porque eh, No podía ni bailar, no sabía. Entonces a veces cuando me invitaban a una fiesta no bailaba, como siempre veía bailar. Y ahora qué hago. Era, era tímido. Era, y soy tímido en realidad. Lo que sí, cuando subo al escenario puedo hablar, interpretar claro. el rol que me toca interpretar, pero personalmente soy callado. Dicen no, ¿no? que ¿Sí? muchos actores a nivel internacional y también eh, colegas tuyos eh, que han estado en este programa eh, señalan que bajan de las tablas y son totalmente diferentes. ¿A qué se debe eso? No sé, a mí me pasa algo que es muy especial y particular para mí. Yo termino de actuar ¡Me da vergüenza! <risa> que la gente sale, al público, que te que, que, que, que te <risa> abrace, que me felicite. Me da vergüenza. Me preguntan algo y no sé qué hacer, no sé qué responder. Pero bueno, ya me he acostumbrado a eso. Uh -huh. Son muchos años que estoy en las tablas. Claro. Después de... Eh, mi padre no quería que yo sea actor. Entonces, ¿Por qué? Él, porque en esa época los actores, los bailarines y la gente que estaba uh -huh. en teatro representando obras tenían fama de ser... Eh, Gays. Uh -huh. Uy, Y en esa época, mi padre, hablamos eh, de los 80, el eh, tema de la sexualidad era eh, un tabú eh, ¿no? 70, en la sociedad. El, el 74, 75, uh -huh. entonces mi padre me dijo, no, tú no actúas. Entonces, Por ese prejuicio. Claro. Entonces papi, quiero ser mecánico de autos. Peor, <ríe> yo no quiero a mi hijo con sus uñas mugres, <ríe> me dijo. Entonces, eh... Oye, qué... qué... Ahora, ¿cómo eh, ves esa, esa postura? ¿Cómo evalúas eso de tu padre, eh, esa posición? Mira, él me mandó a España. Me mandó a estudiar a España. Y yo me dediqué a hacer teatro en España. Era con mi guitarra, giras, me perdí dos años de mochilero. Después de muchos años, el año 2015 o 2016, mi padre que no vive acá, que ya tiene 95 años, vino a visitarme, uh -huh. se alojó en mi casa. ...y estábamos ensayando una obra de teatro en mi casa... ...y empezaba el ensayo a las 8 de la mañana... Wow. ...de 8 a 12, ...el, el griterío, horas. la bulla... ...claro, el ensayo, entrar, salir... <risa> ...y mi padre me miraba, callado... ...y me dijo, hijo, quiero hablar contigo, sí... ...te felicito, porque has logrado lo que querías... Qué lindo. ...lo has hecho y ahora soy orgulloso de ti... ...me ha llenado el corazón... ...sin ¿no? duda... ...me ha llenado el duda, corazón, ¿no? me he sentido muy feliz... ...y le agradezco a él, porque también... Me ha abierto las puertas claro. del arte. Y mi madre, ¿no? Mi madre que ha sí. sido bailarina y que siempre o sea, me ha apoyado. ¿no? El apoyo sí. de los padres, ¿no? Es Para verdad. poder fomentar eh... Mucho más eh, en los años que tú decías, 74, 75, 80, el, el ser actor no era tan reconocido, no solo por ese prejuicio, sino por el tema económico, ¿no? Que era como una persona bohemia, como los músicos, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, en realidad había varios grupos de teatro donde estaba Tito Landa, claro. Celso Peñaranda, Lucho Espinosa, en fin, que son los, los íconos del teatro claro. de esa época, de los 70, 80, y he llegado a integrar con ellos diferentes elencos, he Entiendo. trabajado con todos. Todos, con David Santalla también, Hugo Eduardo Pol. David Santalla y Hugo Eduardo Pol tenían un programa en la radio, en la radio Méndez y en la radio Limani... Ali Baba y los 40 Ladrones. Ah, Era para morir de risa. Me imagino, ¿no? me imagino. Entonces que... me invitaron a actuar, he actuado con Hugo Eduardo Paul... ahora él vive en es Médico, vive en Cochabamba. Bueno, ah, y ha sido genial. una experiencia muy linda. El teatro en realidad me ha abierto las puertas de lo que significa la pasión por hacer algo Qué porque buena. cuando tú subes al escenario tienes que tener pasión Así tienes es. que hacerlo con sentimiento tienes que transformarte en otra persona dejas de ser tú entonces quizás eso me ayuda porque dejo de ser yo casi siempre claro. estoy pensando en otras cosas en otros personajes en lo que me toca hacer en cómo ha crecido <risa> ese personaje y actualmente pues hasta me olvido de mi vida Dejó, <risa> Mira, me olvido de los problemas a punto, todo estoy ¿no? en otra cosa Raúl, en el año 80 formaste parte de la teleserie Bajo el mismo techo ¿cómo fue esa experiencia? Eh, ha sido una experiencia muy muy gratificante eh, Daniel del Castelo llegó de la Argentina, era un director argentino, precisamente para hacer televisión, porque se había inaugurado ya. la televisión a color en la Argentina. Acá claro. todavía era la televisión blanco y negro, claro. el 79. Entonces se eh, conformó un elenco donde estaba él, era el director y era el, una familia que vivían bajo el mismo techo, donde era el padre Antonio Caro, un actor español que ha fallecido, la madre Norma Merlo, que ha fallecido también hace unos años, Argentina, que ya vivía aquí, después eh, eh, la hija era Mariana Alcoreza, que también ha fallecido, el hijo era yo, y la empleada Lucy Tapia, ese era el elenco estable, y se invitaban algunas otras personas. Hemos trabajado, lo más lindo ha sido, hemos filmado 20 capítulos en blanco y negro, y el día que se iba a estrenar un domingo, no se estrenó. Yo me decía, ¿por qué no, no, no se si estrena? No. Porque cambió del blanco y negro a televisor a color volvimos a hacer los 20 <risa> capítulos <risa> otra vez para a grabar lo a mismo mirar. hemos vuelto a grabar oye pero grabar qué colores? producción porque para tener una producción que haga un rodaje cuesta plata volver sí. a hacerlo imagino que y lo hemos hecho en el canal 7 claro. en los estudios del alto claro. hemos estrenado prácticamente los estudios del alto con la gente que nos ha enseñado y, y mucho. como era el boom de la televisión en esa época el único canal que se transmitía por lo menos eh, eran ustedes conocidos eh, sí. porque la gente Sí. O sea, era, era un público cautivo, donde hoy hoy en día ya tienes una variedad de canales, ¿no? pero aquí era todos a esperar la teleserie. Sí, era a las 8 de la noche, todos los domingos. No sé si estabas en horario El televisor todos toda mi familia a mis amigos mirando qué lindo la calle la gente me reconocía me decían el guagualón de la tele porque yo era el hijo me eh, ah, qué lindo ahí lindo. la fanaticada también ahí sí había fanaticada. sí sí viajaba no puedes decir que no porque los que estaban siempre en la tele en algún evento sí. que vas te piden fotos eh, o te dicen ¿no? Yo te conozco de algún lugar. Sí, sí, Y yo sí. digo, sí, nos claro que nos conocemos. ¿De dónde? Ya te vas a acordar. <risa> ah, te he visto en el teatro, te he visto en la tele. <risa> sí, sí. Se, me le pasar, se le ha Se le ha pasado. Así siempre. No, este, mi familiar. dónde voy? Nos conocemos, ¿no? Claro que sí, nos conocemos. Sí. <risa> ¿De dónde te, te vas a dar cuenta? Es lo gratificante, ¿no? De, de, de, de ese lado, ¿no? De, de, de, de, de realizar un trabajo que te apasiona y que la gente... Eh, se acerca y te diga, ¿no? Ah, te veo, pero me encanta lo que haces. Porque siempre hay mensajes, más allá del de te conozco, siempre hay un mensaje de aliento, ¿no? Exacto. Y además que muchas veces vas por decirte a un restaurante uh -huh. y siempre hay alguna persona que se acerca y te pide un autógrafo, uh -huh. te pide una foto con sus hijos. Es lindo, es gratificante. Y lo que yo siempre digo, a mí la actuación me nutre ...el alma, me alimenta el espíritu... Claro. ...y me siento millonario con eso... ...para mí los aplausos me llenan mucho más que, que el dinero... ...así te digo, así en es. serio... ...a veces eh, subo a un escenario... ...la obra sale muy bien, la presentación de teatro... ...y los aplausos son al unísono... ...y dicen que el aplauso... Eh, ...el movimiento del aplauso y de las manos... ...es igual al ritmo del corazón... Entonces sale claro. toda esa energía del corazón Y te la están entregando Entonces claro. pues tú la recibes, la recibo siempre con el corazón Agradeciendo a la gente Y me siento muy feliz Ese Y después de cada presentación Termino agotado, pero feliz, feliz, feliz Eso es lindo, ¿no? Bueno, pero hiciste también un importante salto ¿no? Como, ca como casi muchos de, los, de, de, de, de tus colegas Del teatro a la televisión Y de la televisión al cine 50 años de trayectoria ¿Cuántas películas has realizado? Tengo 20 largometrajes estrenados. ¡Wow! Ya he trabajado en 20, en algunos he protagonizado, en otros un papel secundario, de relleno, te, te reparto. Uh -huh. Y creo que son tres o cuatro películas que también hemos filmado y nunca se han eh, emitido. Nunca oh, las hombre. han terminado de editar. ¡Wow! Lo que pasa que yo he conocido directores que... Hacían 20, 30 tomas para cada escena claro. y después seleccionar eso les costaba mucho y antes se filmaba ah, eh, en el rollo, el rollo, ¿no es cierto? Y un rollo valía revelar 20 mil dólares, entonces cuantas más imágenes tenías, tenías que revelar para luego editar, entonces costaba y no claro. había mucho dinero. ...ha sido muy difícil... ...ahora con, con la nueva tecnología... ...puedes filmar con un celular... Claro, ...y sí. puedes editar en una computadora... Bueno, ...entonces claro. es mucho más fácil... ...y a mí me gratifica porque... ...de mi época quedamos pocos uh -huh. actores... ...pero sin embargo es como una pirámide... Somos unos cuantos que estamos sostenidos por una base inmensa de la gente que se ha dedicado a la actividad artística actoral. Sí. Que no solamente es subir al escenario y actuar, claro. son los que están detrás de cámaras, los que hacen luces, escenografía, vestuario, utilería, es, es decir, maquillaje. Claro, es son una, una producción. Serie, grande. una producción sí. grande donde está. A veces haces un monólogo. Y uno dice: Este ensaya solo, sí, ¿no? No, no, tienes que tener y te ayuda. Cuatro, cinco, seis, siete personas. Así Entonces, es. todo eso ha sido muy gratificante y me ha ayudado, me ha ayudado. Qué me bueno. ha ayudado a escapar de, de las malas influencias, ¿no? Porque cuando uno es joven puede caer muy fácil en las malas influencias, eh, dejar el deporte, eh, dedicarse a las bebidas, Así al es. alcohol, a la vagancia. Qué bueno que digas pero, eso, y sobre todo a nuestra audiencia, porque en referentes tenemos audiencia de todo tipo. De, de personas jóvenes, señoras y, y aquí intentamos siempre dar ese mensaje ¿no? donde Que vean a ustedes Que igual, que tenían un sueño Y han ido creciendo Y han ido lográndolo gracias a Dios Y hacer el esfuerzo de ustedes Y a la disciplina Y que ese sea el mensaje ¿no? Que a veces uno cuando no tiene alguna actividad Pues es muy fácil de entrar a las drogas Al alcohol sí, A, los, físico, a ¿no? los malos caminos Así En es. realidad yo He estudiado arquitectura también Estudié arquitectura porque, porque mi padre me pedía una carrera universitaria no. y antes era así: sí. tienes que tener una carrera universitaria, si no, no vas a ser mi hijo. Desheredado. Sí, Entonces, estudié arquitectura, he salido arquitecto, he trabajado un tiempo en arquitectura. Pero más ha podido la actuación. Sí. En la arquitectura le claro. archivo claro. He colgado los lápices. Como <risa> se dice, los lápices y las claro. Y me he dedicado a actuar. qué y es bueno, ¿no? El 2002 participabas de una película que ha sido reconocida a nivel internacional, American Visa, del director Juan Carlos Valdivia, que le mandamos un saludo igual. Este Fue un proyecto sumamente grande, un proyecto que... Sin duda, muchos de los actores bolivianos querían ser parte de esta producción. Sí, en realidad eh, hicieron un casting nacional. Sí. Y seleccionaron a un actor cochabambino para el papel que luego me dieron a mí, que era el senador, el senador sí, sí, de, sí. De, de, de, de, de la historia. Entonces eh, inauguraron la serie, empezaron a filmar, y parece que al director o a no sé quién no les gustó el, el actor ese. Y yo era la segunda opción. <risa> me llamaron y me quedé y no he salido más del cine. Claro. ¿No? Son 20 películas. El 90 ha sido en realidad la primera eh, grabación de un mediometraje que se hizo, que se llama Trilogías, donde yo interpreto al general Manuel Isidoro Belsu. Wow. ¿ya? Quien ha sido en esa época, te hablo cuando él era presidente, vamos a abolir la propiedad privada. Uy. Aquí la propiedad tiene que ser de todos, del Estado. Imagínate, desde esas épocas. Y ahora, bueno, ahora han privatizado inclusive el país. Aquí estamos peleando Imagínate. contra eso. Y es difícil, ¿no? A veces cuando tienes un papel donde no tienes muchas referencias, ¿no? Así de claro. Claro, porque tienes que ir construyendo su personaje, ¿no? Más allá de lo que puedan decir los libros de historia o lo que uno conozca, eh, cuesta, ¿no? Como ahora que si vas a hacer una reseña o una película de alguien, buscas videos y ahí vas adoptando su forma de ser. Pero ustedes son los que construían ese tipo de personajes. Sí, el personaje siempre lo tienes que construir. Tienes que ponerle tu yo interior, uh -huh. ¿no? Hay... Varios teóricos que han escrito sobre actuación y uno de ellos era Stanislavski, un ruso, ya. donde él te encuentra el yo mágico uh -huh. para crear el personaje. Entonces ese yo mágico es el que se transforma en uno para convertirse en otra persona. Y para convertirte en otra persona, no es nomás que vayas, eh, muertes claro. la cara, te pongas un vestuario, te maquilles. Tiene que salirte de adentro. Y para que te salga de adentro, tienes que conocer al personaje. Tienes que conocer su historia, no solamente la que vas a representar, sino cómo ha crecido. O por decirte, si una persona eh, tiene algún problema en la mano, está un dedo roto, ¿cómo se ha roto el dedo? Qué ha influido en él, claro. para que el dedo esté roto, cómo ha superado, por ahí se ha caído en una bicicleta, o se ha cortado con una sierra, o ha tenido un accidente automovilístico, así. o ha nacido así. Entonces son diferentes las reacciones que tienen claro. en la mente las personas, y diferente a la interpretación en el escenario. Cuando te digo Mi Cerebro, el Dictador. Mi Cerebro, el Dictador es una, una obra que yo lo he escrito, y en principio era un monólogo que lo escribí para teatro, pero no lo pude presentar en teatro por la dificultad que encontraba para poder hablar entre mi cerebro, claro. mi corazón y mi estómago. Entonces es una pelea del cerebro con el corazón, de la razón con el sentimiento. Sale el alter ego, hay una discusión entre los dos personajes <risa> y al final termina suicidándose. No. El, ese, qué linda historia. Termina eh? suicidándose. <risa> Eso eh, logré filmarla si no me equivoco el 2010. Ya, yeah, sí. Y la presentaste en el Festival Iberoamericano de Santa Cruz. Sí, me invitaron al festival y e hicimos el cierre con qué lindo. El, el dictador. Nos aplaudieron bastante. Y se acercó un señor. ¿Ese era todo para la prima. Eh, sí, mi ópera trajes? prima, sí, sí pues ah, la verdad. mía, no la que claro. yo he hecho. Y me dijeron, eh, ¿y dónde está el otro actor? Porque yo hacía dos personajes. <risa> Un personaje con barba, melenudo, que era ah, mira. el, eh, digamos, el hippie, entre comillas, ¿no? Yeah. El, el, el revolucionario, etcétera Y el otro era el hombre formal, trabajador, con traje, corbata. ¿Cómo hay ahora? Entonces era la pelea entre los dos que las hacíamos en escenario. Es decir, se salía... ...del personaje, de, de la persona, de, de, del protagonista... ...el personaje loco claro. y el personaje cuerdo... ...y wow. discutían el loco y el cuerdo... ...entonces el loco era un drogadicto, era un alcohólico... ...consumía diferentes tipos de drogas y llega a morir... Uy. ...lo llegan a meter inclusive a una clínica... ...porque andaba andaba mal... ...y su parte, la otra parte, la parte buena... ...es la que quería llevarlo por el buen camino... Claro. Y al final no pueden, no pueden no lo convivir los dos juntos. Es decir, que no se puede convivir el bueno y el malo dentro de uno. O eres bueno o eres malo. Una de dos. Así es. Mira, está con nosotros Raúl Pitín Gómez Melassini. Él ha sido actor de diferentes películas, más de 50 años de trayectoria. Les voy a leer American Visa, El Atraco, El Corazón de Jesús, Los Andes no creen en Dios, Día de Boda, Historias de Vino y Singani y Alcoba, esas sí, la, bueno, varias de esas las he visto, ¿no? Tarijeña era la producción, sí, sí, ¿no? Tarijeña. Eh, Cruces, Amores de Lumbre, Raptus, eh, Las Manuelas, Carga Sellada, Bolivia Rutas Independiente, Juana la Guerrillera, entre otras grandes producciones. En toda esta tu experiencia... ¿Es difícil hacer cine en Bolivia? Sí, es muy difícil hacer cine en Bolivia porque la mayoría de los que hacíamos cine éramos empíricos. Ahora sí hay formación, ahora sí hay una, un currículo, una currícula donde tú puedes, digamos, hacer producción, hacer cámaras, la. las diferentes especialidades que están dentro del cine, dentro de las diferentes disciplinas, pero cuesta mucho hacer cine. Es decir, eh, no mueves pues cuatro personas para una película, Ajá. son 50, 60 personas Imagínate. que están trabajando detrás Ajá. de cámaras, eh, catering, ¿Cómo? vestuario, utilería, arte, producción... Es, es una serie de, de, de muchas personas que cuesta, que tienes que pagarles todos los días. Ajá. La comida es bien importante. Por ejemplo, cuando hemos hablado de Juana, la guerrillera... Es una producción que ha hecho el 16 o el 15, creo, uh -huh. Jorge San Ginés. Hemos ido a filmar a una localidad en Los Yungas y la comida era, pues, lo básico. Entonces llegaba la comida al mediodía y los que trabajan comen. Claro. Y si no había comida no podías producir. Hay otros directores que... Llevan coca, entonces les dan coca. Y la coca, piche, y te pasa el hambre, entonces la, coca y agua guastacha. y trabaja. Suele pasar, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa comercial, querido Raúl, pero te voy a dejar la siguiente pregunta, después del corte comercial, ¿qué significa para ti Huastacha? ¿Te parece? Sí. Muy bien, pausa y volvemos con mucho más. Está con nosotros el actor y director boliviano Raúl Pitín Gómez Melazanini. Ya volvemos con mucho más de referentes. Gracias por su preferencia, como todos los sábados por la noche, nosotros felices y contentos de poder llegar hasta sus hogares Y por supuesto, conociendo a nuestro invitado especial, un referente en el ámbito cinematográfico, en el ámbito teatral Está con nosotros, ya lo decíamos, Raúl Pitín Gómez Melazanini. Y por supuesto, para nosotros es un honor y un gusto tenerte aquí en el programa, querido Raúl Gracias. Teníamos una pregunta pendiente, ¿qué significa para ti huastacha? Bueno, primero Huastacha. Huastacha es la ofrenda que se hace al tío de la mina con un ser humano menor a siete años. Niños. Y tiene que estar aceptado, aprobado por uno de los padres para ofrendar al tío. Y ya. se hace en la mina. Entonces, eh, ya, de, de, desde el nombre, pues es impresionante, es, es terrorífico, ¿no? Imagínate ofrecer a un niño al tío de la mina. Claro. Cortarle los brazos, Uy. cortarle los miembros, degollarlo, sacar la sangre, ofrecerlo, ofrendarlo y después enterrarlo. Es grave, y es grave, y lo hacen los propios mineros. Entonces, eh, es un proyecto que ha sido hecho por un español, Luis Miguel González, que es director del Teatro del Astillero yeah. en Madrid, en España, y él se ha contactado con el búnker de La Paz, donde está la cabeza Antonio Pereira y Marcelo Sosa. Y bueno, entonces eh, conformó el elenco, uh -huh. me invitaron al elenco y empezamos a ensayar en julio del año pasado por Zoom. ¡Wow! Luego vino el... Con eh, el tema de la pandemia sí. y todo aquello. Luego vino el eh, director y hemos ensayado un año, o sea, wow. un mes entero wow. la obra de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 y media del día en la mañana y en la tarde era la parte técnica y la particularidad de Huatacha es que no es el teatro al que estamos acostumbrados a ver, nosotros llamamos el escenario a la italiana, el escenario arriba, la platea abajo donde claro. uno se siente y los mira los actores, Exacto. como en una pantalla en Huatacha se utiliza el escenario y la platea para actuar Ah, mira. Entonces, en el búnker, que es una especie de, de, de, de galpón, digamos, grande, que debe tener unos 6 a 8 metros de ancho por unos 20 o 25 de largo, más o menos, no estoy seguro. Entonces, las graderías se convirtieron en la mina. Actuábamos wow. debajo de la mina y el escenario se convirtió en la mina misma, ¿ya? en el socavón, y el público se colocaba... ...en el mismo escenario... ...en sillas móviles... ...en tres filas a la derecha... ...tres filas a la izquierda... ...y nosotros wow. actuábamos en todo el teatro... Qué ...es lindo. decir, en las cuatro esquinas del teatro... ...y hemos llevado la obra... ...a una gira nacional... ...a Potosí... ...donde hemos adaptado... Al teatro, ...en el Teatro Mixte... ...la mina... ...no hemos usado la platea... ...sino hemos hecho en el escenario que es grande... ...la mina... ...la hemos Mira. recreado con el tío... <risa> ...hemos ido a Oruro... Hemos estado en el Teatro Trono del Alto, donde es un, sí. un escenario circular como una especie de, de cancha, de un, un ring, digamos, claro, es decir, claro. con un público al lado. Hemos adaptado también ahí. Qué y nos ha salido fabulosa. Hemos ido a Santa Cruz, a Cochabamba, wow. en Martadero, a Oruro, uh -huh. en Sucre. La verdad que la gente se impresionaba y nos decía, pero es que ¿qué tipo de obras tienen que hacerlas? Uh -huh. Porque no solamente es la actuación, ...también protagonizan las luces y el sonido... ...entonces, cuando protagonizan las luces... Mm. ...hay pues una ambientación... ...esas son las sensaciones la, que uno pasa, claro. claro... ...y ¿no? la escenografía, <risas> la escenografía se la hace con las luces... Te ambientan ahora, ha cambiado mucho... Sí. ...la LED, ese tipo oh. de, de, de luminarias que se tiene... ...y el sonido, oh, el sonido... Sí, impresionante. ...impresionante, nos ha ido muy bien... ...hemos hecho 34 presentaciones ya de la obra... ...acá normalmente... <risas> menos yo ensayas unos buenos meses y haces como mucho 10 presentaciones y se acaba no hay más nosotros hemos hecho 34 wow. y todavía nos piden personas <ríe> cuando van a volver a presentar. Bello, ¿no? Sí, cierto Bueno y aprovechando aquello eh, te cuento que vamos a ingresar a este sector que se llama tertulia uno de los sectores más esperados en el programa por nuestra audiencia ponemos tu fotografía durante toda la semana y en la página oficial de nuestro canal, que le hacemos la invitación también en Facebook, Avia Yala TV, entonces puede buscarnos ahí y, y ponemos el invitado de, de, del sábado, no en este caso tu fotografía, y la gente ha ido comenzando y también van escribiéndote de acuerdo a, a, al conocimiento, algunos te conocen, otros quieren conocer un poquito más, indagar en tu vida, así que, ¿estás listo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Es momento de presentar Tertulia en su programa Referentes... La hermética de esta dinámica es que voy a preguntar eh, las preguntas de la gente, de las redes sociales Y si no te gusta, pues nos tomamos un sorbito de vino Si no quisieras responder alguna de las preguntas Si no, vamos para adelante Pero antes, ¿por qué brindamos? Brindamos porque Aviala aporta a la cultura, aporta al arte y es, nos aporta mucho a los actores Muy bien Por Aviala Salud por nuestro canal, por Avial al canal de ustedes Y, y por todos los que componen Aviala, salud Más adelante vamos a hablar también de él, todos los que componen de este canal <ríe> Mario Eugenia Rivero, te mando un abrazo desde la ciudad de La Paz Dice, felicidades Raúl, has crecido muchísimo en el ámbito de la actuación Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? La Paz Soy un paseño como, como el chuño decimos He tenido oportunidades de, de vivir en el exterior, de vivir en el interior, he vivido en el interior y en el exterior ¿En qué he trabajado. Es? He estado en Sucre. Qué lindo estado, que es Sucre es muy bonito. Sí, he estado sí, en Oruro. Oruro también, es una ciudad hermosa. También. Oruro es una ciudad hermosa. Su gente es muy acogedora. Uh -huh. He estado en Santa Cruz trabajando, no viviendo, en el Beni también. el Beni, Yo claro. soy apasionado del Beni. Yo me he enamorado del Beni. De esas tierras hermosas del Beni. ¿Sí? De Trinity City. ¿De no? las de tierras Trinidad. o de las mujeres del Beni? De, de las tierras y de la gente. Y de la gente, oye. bien. Eh, Cataleya Solano. Igual le mando un abrazo, saluda al programa, dice que no se lo pierde cada sábado. Gracias, Cataleya. Un saludo para vos y toda tu familia que disfrutan de nuestro programa referentes. Pregunta, ¿por qué le dicen Pitín? Bueno, es una historia muy particular. Cuando yo era niño, eh, vivía en Buenos Aires. Mi padre, no sé qué hacía, trabajaba, estudiaba, hacía algo en Buenos Aires. Y mi hermana, la que me sigue, que yo le llevo dos años, nació en Buenos Aires. Y eh, empezó a crecer, empezó a, a aprender a hablar, uh -huh. y yo jugaba en la casa que teníamos en el retiro, que era un jardincito de unos dos o tres metros de retiro, y en otoño se caen las hojas, cualquier cantidad de hojas, entonces había un rastrillo, un rastrillo de fierro, para sacar las hojas en otoño, las metes en la bolsa y se lo llevan al basurero. Y la gente que pasaba por ahí... Era, veía lo que yo jugaba en el jardín con un gato que teníamos. Ya. Entonces, el, en el verano salía el gato, se paraba el gatito, y yo con el rastrillo lo perseguía. Y la gente que pasaba por ahí me decía, ¿qué hace pichín? Ah. ¿Qué hace pichín? Entonces, <risa> en realidad es pillín, pero ah, lo no es... pichín. Ah, yeah. Y mi hermana, como era chiquita, no podía decir pichín, y me decía pitín. Y me oh, quedé con pitín hasta que le Nombre artístico también, ¿no? Sí. Raúl Pitín Gómez Melazzini. Muy bien. Sí, la verdad que Queda. sí La verdad que sí Adriana Oporto Mandó un saludo al programa Gracias Adriana Dice que todos los sábados No se lo pierde Junto a su familia Mil gracias Un abrazo a la familia Oporto Dice lo siguiente ¿Cuál es tu idea De la felicidad Querido Raúl? Bueno, para mí La felicidad Es estar en paz Con uno mismo Es acostarse En una almohada Y poder dormir Tranquilos Sin mm. tener muchos problemas Problemas amorosos Problemas con las amistades, problemas económicos y problemas de todo tipo. A veces cuando te inmiscuyes en los problemas, te olvidas de ti y empieza a nacer ese estrés que se vuelve 4, 5, 6, no sé, y te viene a deshacer y vienen las diferentes enfermedades. En cambio, cuando no tienes problemas, vas, te acuestas, en una almohada y duermes tranquilo y eso produce la actuación. Eso produce el teatro. Te da tranquilidad, te da paz. Terminas de actuar y después estás tranquilo. May Suárez, te mando un abrazo desde Cochabamba. May pregunta algo así más. A ver, prepárate, dice. Raúl, pareces un hombre seductor. ¿Te consideras seductor? La verdad que... Yo la verdad, soy, la verdad, la verdad, la verdad. O, o un saludo no yo soy tonto sí. más que todo soy tonto la verdad que porque soy tímido me, me da vergüenza acercarme a, a las personas me da miedo pero bueno no sé si lo dicen pues Adriana la, Loaiza Adriana Loaiza desde la ciudad de La Paz igual nos manda un abrazo gigante para el programa referentes dice no me pierdo el programa gracias Viayala por estar siempre acompañándonos las noches de sábado Dice, si tuvieras que describir a la mujer ideal, ¿cómo sería? Eh, de buen corazón, de buen sentimiento, sincera. Uh -huh. Y que me quiera. Simplemente eso. Suficiente. Sí. No me interesa el físico, me Por interesa ejemplo, el corazón. Pero si sí es linda igual. Y yo hice, otro, otro. hice una obra de teatro hace muchos años, donde yo interpretaba al zorro en la obra del principito. Y ahí aprendí algo, dice, lo esencial es invisible a los ojos, Así no se mira con los ojos, sino con el corazón. Entonces cuando estás con una persona y cierras los ojos, sientes esa energía, y esa energía te cautiva. Y eso es lo que me cautiva a las personas, no solo de las mujeres, también de los hombres, de los amigos y de todos. Salud, lo siento enamorado. A ver, de mi cosecha la pregunta. Está enamorado Raúl Pitín Gómez Melacini. Eh, sí, la verdad que ahora estoy estoy en pareja y estoy muy bien, me siento muy feliz y estoy enamorado. Sí, la verdad que sí. Es muy lindo vivir esta etapa del amor. Por lo menos en mi edad, donde yo ya estoy de salida sí. y las puertas del amor me han abierto el corazón, entonces. Estoy y qué pareja la que por... se gasta, ¿no? Sí, sí. <risa> sí. No, la gente debe estar ahí preguntando. Le mandamos un abrazo gigante. Una gran mujer. Sí, un abrazo sí. gigante y un beso. Muy bien. ¿Qué le diría a ella? Que la quiero. La quiero. Eso nada más. La quiero bastante. Juan Quisbert dice, desde Cochabamba igual, le mando un abrazo a Raúl. Pregunta lo siguiente. Un placer pecaminoso. El vino. Muy bien, esto es tomar vino. Sí. Me gusta el vino. Y además lo hago con los cinco sentidos, porque ¿qué hacemos para brindar por algo? Agarramos la copa y sentimos con el tacto. Olemos con el olfato. Eh, ¿Gustamos? bebemos con el gusto. Claro. ¿No es cierto? Miramos con los ojos. ¿Qué sentido nos falta? El auditivo. Entonces, para escuchar, salud. <risa> salud. Se hace el chinchín. Y finas con estamos. los cinco sentidos. Muy bien. Sin duda, Raúl. Tremendo usted. De verdad. ¿Ah, sí? <ríe> Hay muchas chicas aquí en las redes sociales, sobre todo las féminas, que están escribiendo. Le mandan muchos abrazos. Otras me están... Por favor, Oscar, pídale el número, me dicen. <ríe> Sergio Reyes Aliaga. Eh, le manda un abrazo gigante. Dice que él igual está estudiando actuación y le gustaría ser como usted. Ahí. Un abrazo, un saludo para nuestro amigo Gracias Sergio, gracias Sergio. que vas a llegar mucho más Grecia, hacer eso. Eh, Grecia Aguilar le, ah. le hace otra pregunta ¿Te consideras un sex symbol? No, para nada ¿De dónde? No. Imposible Oscar puede no. ser un no. <risa> <Gracias. ¿no? No. risa> Claudia Chiquis Driesman Dice, ¿mal en amores o bien en amores? ¿Cómo está? Eh... Bueno, cuando juego cacho, pierdo, y el que está mal en juegos está bien en amor, ¿Sí? entonces me gusta perder. Ah, mira, le gusta perder porque no muy bien amar claro. El corazón está bien y juega el mal cacho ¿no? Es, claro. el, es un, un juego Pero la verdad que... Se nota cuando una persona está enamorada Yo le he dicho al inicio del programa, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. se nota, vive, es diferente, la verdad que... Se ve diferente el mundo El amor tiene una etapa, la etapa del enamoramiento Que dicen donde eh, parecen dos tortolitos la pareja, el hombre y la mujer Luego se ve enfriando pero en mi caso es algo particular, en vez de enfriando, se ha ido calentando, wow. es cada vez más, cada vez más intenso. Y eso me llena, me siento muy feliz. No le iba a preguntar, me la pregunta Paula Jiménez, le manda un saludo desde La Paz, dice, ¿cómo es usted en la intimidad? Eh, sincero. Sincero. Sincero. Pero ha dicho que va calentando, entonces debe ser una persona... Sincero. Yo la conozco a, a, mi, a, mi, a su mi. novia, así sin, que sin, la, la audiencia no, pero yo la conozco y los curiosos aquí queremos saber... Sincero, sincero quiere decir como mi número de celular, ¿no? El número que no tiene cero. Ah, Así que no bien. tengo cero. <ríe> ha pasado muy bien el sector de Tertulia, le agradezco mucho. Un saludo, por favor, por la vida, por el amor y qué gusto tenerlo aquí en el programa, que Gracias. Veo, Raúl. Gracias, Oscar. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con el sector de Bitácora, ya casi en la recta final de su programa Referentes. Ya volvemos, aguárdenos unos segundos. Continuamos con más de su programa Referentes en este sábado por la noche Nosotros felices, contentos De poder llegar hasta sus hogares A través de la señal de a la televisión le hacemos la invitación para que nos acompañe también escribiéndonos compartiendo sus experiencias a qué invitados qué referentes podemos traer a nuestro programa recibimos todas las sugerencias por supuesto para que ustedes puedan conocer un poquito más de la intimidad de nuestros entrevistados sin duda referentes en diferentes ámbitos que se descata, que se destacan en nuestro país querido Raúl este sector se llama Bitácora, te vamos a mostrar unas fotografías aquí en la pantalla, por favor Y nos vas comentando un poquito claro cuál sí. es la experiencia, qué es lo que sientes al ver las postales que te vamos a ir mostrando Adelante Ah, mis hijas, mis hijas, mi nieta y la mamá de mis hijas Yo estoy divorciado hace muchos años, pero a veces compartimos eh, actividades familiares, y bueno, me recuerda a eso las, las mis dos hijas son yeah. las más grandes y la menor es mi nieta, ah, al lado okay. de su mamá. Mm -hmm. Tengo una nieta que ya tiene 11 años. Wow, ¿qué se llama? Natalia. Natalia. No, Natalia es mi hija, Amelia mi nieta y Noelia es mi Noelia, otra hija. ¿no? Noelia, Natalia ¿Qué le dices y a, Amelia. A, a tu nieta. Que ¿Te la gusta? quiero mucho. ¿Le gusta el arte? Sí, toca música, toca Qué con bien. trabajo, le gusta la guitarra, le gusta el piano, canta muy lindo y también quiere ser actriz. Qué bien. Ojalá qué bien. que lo haga, ojalá que lo logre. Claro, con Fieres, la escuela que tienes tú va, va a ser exitosa. Yo se creo logra. que sí, ojalá. Pero mis hijas ninguna es actriz. una <ríe> no es economista y la otra psicóloga. Pasa, pasa. A ver, la siguiente fotografía, por favor. Esta fotografía me recuerda mucho porque estoy con mis tres hermanos. Mis tres hermanos viven en Nueva York y esta foto es en Nueva York que le hemos sacado en mayo de este año. ¿Quiénes son? Mi hermano Gonzalo, el menor, mi hermana Mónica, mi hermana Viviana y yo. Los tres viven en Nueva York y fui a visitarlos en mayo de este año. Tenía que ir mi padre, mi padre vive en Madrid, entonces él tenía que ir a reunirse con los cuatro hijos y no ha podido ir mi padre porque le ha dado covid entonces Uy. cuando veo esta foto digo, ay qué pena, no nos hemos podido reunir con mi padre. Pero me imagino que ha sido muy linda esta experiencia de estar todos los hermanos, sí, ¿no? acordarse sí. historias de niños. Y esta foto es del sí. departamento de mi hermano, mi hermano vive ahí en Staten Island, en Long Island, frente justo a Manhattan, mira cómo se ve. Sí, qué hermosa. hermosa. La verdad, ¿Cómo eras con sus los... hermanos? Muy cariñoso, hasta ahora, nos llevamos muy bien. Mi hermanito menor, yo le llevo 10 años, entonces siempre soy mi hermanito, es mucho más alto que yo, pero es, es mi hermanito querido. Yo igual tengo un hermano amigos, menor de 10 años, la diferencia. Yo soy así, el mayor y el menorcito es de casi 10 años. Y diferencia. se nos trata con mucho cariño. No, yo pues, ya tiene 16 y yo lo trato como si tuviera 3 años, ¿no? Así, mi chiquitín. hermano tiene 54 años y yo le digo, nunca le he dicho Lalo ni Gonzalo, Lalito. Sí, hasta es. ahora Lalito le digo, es grande, ya tiene cara a, a, a, a, a los que que animal los trato así con nombre Pero cuando lo llama al menorcito Papito, abrime el portador, no sé qué Y es siempre con... con es, es diferente el, el trato divralito. Después mi hermana Mónica <risas> La que me sigue, que es la del cabello blanco Con ella prácticamente nos hemos criado Ella es la que me ha puesto el apodo de Pichín pichín. Pichín. <risas> pichín, ella me sigue diciendo Pichín Hasta el día de hoy Y nos llevamos muy bien Y con mi hermana Vivi hemos vivido cosas tan lindas Ella también era... Eh, integrantes de grupos artísticos. Integraba el grupo con Laya Un grupo de música hace años. Entonces eh, ella también se dedica muy a ese tipo bien. de actividades. Ahora las, los tres viven en Nueva York. Trabajan sí, en ya. Nueva York, se han ido, entonces... Me han querido llevar, pero yo sigo firme aquí. No en patria, mucho más. En mi país, mi <ríe> ciudad. A ver, la siguiente imagen, por favor. Aquí en el sector de Bitácora, junto a Raúl Pitín Gómez. wow Es un recuerdo muy lindo porque... Eh, yo también toco guitarra y sí, he, sí. he integrado grupos musicales. Y si no me equivoco, esta foto es en una presentación que tuvimos en el Cambrinos con el grupo musical Los Locotos, que sí. ha sido el último grupo que he integrado. Los Locotos. ¿Qué le a hacerte, joven? Ah, que se nota que está interpretando la música, está tocando la guitarra, está viviendo. Porque cuando tú estás con tu instrumento, te integras. Eres parte del instrumento el instrumento es parte tuya. Y los sonidos que emiten son los sonidos que te llenan no. y que, que hacen sentir lo que se siente ahí en la foto. Pasión, Así dedicación, amor sí, al no. arte. ¿Eres muy apasionado? Sí, oh. sí, sí. Soy fetichista inclusive, guardo detalles. Por ejemplo, tengo uh -huh. entradas de cuando he ido al cine, de cuando he ido al teatro. Ah, mira. guardadas, mis entraditas. ¿Y las, y las rememoras de vez sí, en cuando? Sí, sí. Ahora, por ejemplo... Con, con mi pareja actual, tengo guardadas las tintas de cuando hemos ido al El teatro, día, hemos ido al cine, miraje, hemos ido a un cierto eh, no lugar, lugar, aquí está, la voy a pasellitos. molestar a tu pareja. Oh, moléstala, moléstala. <risa> <risa> eh, sí, ¿cómo es eso que andas guardando? <risa> Hasta la en la caja de la pipoca que comieron juntos, ¿así? <risa> Pero qué lindo, qué <risa> lindo. fotos, nos sacamos fotos, son detalles lindos porque... Sin duda. De, se vive de eso. Sí. Finalmente, cuando estás solo, no estás solo. Tienes la compañía que es la soledad Y la soledad hace que te busques a ti mismo Y encuentres en tus recuerdos Lo que tú quieres ser Sí. Así ¿no? es. Sí. Bueno, ya casi en la recta final Querido Raúl eh, ¿Cómo analizas o evalúas Todo este tiempo de pandemia En nuestro país Que hemos tenido una crisis política ¿Sería guastacha ¿Dirías que es el año? ¿Hoy de la huastacha? Eh Sí, creo que Guastache ha significado mucho para mí y nos ha liberado mucho a los que integramos el elenco, uh -huh. la parte técnica de lo que significaba la pandemia. Hemos ensayado con, con barbijos sí. y hemos presentado sin barbijos, evidentemente, y ha sido una obra que me ha llenado mucho el corazón. La verdad que me he sentido... ...identificado con el personaje y con los actores... ...hemos sí. hecho, muy rara vez se participa en una obra de teatro... ...en un sí. elenco donde se actúa para la obra... ...no para el protagonista, ni para el actor, ni para la estrella... ...entonces en Huastacha actuamos para la obra, para Huastacha... ...y sí. eso hace que el elenco una sea equilibrado... La trabajo de ustedes a... Ah, ah. ...le reconoces sí. a tu compañero, claro. a tu partner. ...no dice yo soy el mejor actor, yo tengo el mejor papel, no... Ah. ...tú intervienes dos veces, y yo 50 veces... ...igual estamos al mismo nivel... ...porque somos parte de una máquina... ...somos los componentes, las partecitas, las piezas... Así ...y es. si falta una pieza, la máquina no funciona bien... ...por tanto, si esa pieza es un actor que dice dos parlamentos... ...es la pieza y es fundamental... Es fundamental. ...también es imprescindible... ...es muy parecido el teatro, el cine... ...bueno, ha heredado mucho al cine y la televisión... ...nosotros lo mismo, ¿no? ...compartimos aquello, ¿no? Yo siempre tengo un dicho que lo adopté de, de un maestro de la televisión que somos un reloj suizo, ¿no? Engranajes grandes o pequeños tienen que ir al mismo tiempo porque si alguno falla todo el reloj no va a dar la hora exacta, ¿no? Entonces, lo mismo en la televisión. Nosotros estamos acá los dos pero detrás tenemos camarógrafos, tenemos técnicos que son excelentes profesionales y nos volvemos amigos y familia que eso es lo más importante. Eso es lo lindo, que se hace una familia detrás de las cámaras y detrás de bambalinas también. Se hacen familias, familias hasta con con los que cierran las cortinas, con los que hacen las tramoyas, las luces, sí. la escenografía, con todos. Les den una pizza mis compañeros. Ah, ahorita me acabo de recordar, me están haciendo sellas. Dicen ya, la familia, pero a la pizza. <risa> bueno, querido Raúl, ya finalizando, háblanos un poquito de Chillán. Chillán es la última obra que hemos presentado donde yo interpreto al mariscal Andrés de Santa Cruz en los tres años que él ha estado confinado ...desde 1944 hasta 1947, en Chillán. Yeah. Chillán es una población en Chile, en el sur de Chile... ...y es eh, Chillán donde muere el sol, entonces es la silla del sol. Wow. Y este mariscal ha estado confinado en Chillán tres años, aislado... ...sin poder leer, sin poder escribir y en ese entonces... ...si no escribías no podías manifestarte ni comunicarte con nadie... ...y eso lo hace entrar en delirio, en locura... Claro. En sueños, sueños por escapar, sueños por irse a un lado, por contarle al mundo que es injusto lo que le han hecho y lo traicionan sus propios compañeros. Wow. El presidente Bulnes eran masones, en esa época ser masón era claro. la logia. Bulnes era masón, Santa Cruz era masón, se unen. Bulnes lo traiciona, lo hace tomar prisionero y mientras lo perseguían y lo tomaban prisionero a Santa Cruz Bulnes llega a ser presidente de Chile y lo lleva a Chile y lo castiga en Chile Mira, Qué linda historia que a propósito yo le decía al inicio del programa estamos grabando este programa, no es en vivo de este sábado me gusta ser sincero con mi audiencia porque nosotros todos los sábados estamos en vivo y en directo con nuestro programa referentes pero era por un motivo particular porque el 19 de noviembre ¿Estás en Cochabamba con esa presentación? Sí, eh, la obra la hemos estrenado en el mes de julio, acá en La Paz, en el Teatro Albina, y la hemos presentado después en el mes de agosto. Y eh, hemos enviado imágenes de la obra y hemos llenado los requisitos para el Festival de Teatro Bertolt Brecht, que está yeah. creo que en su 20 o 21 versión, y nos han seleccionado. Qué lindo. Y entonces, dentro del Festival Bertol de Bertolt Brecht, estamos yendo a presentar el sábado a Cochabamba. Así que, en Cochabamba, vayan al teatro. No se van a arrepentir. Sí. Es una linda obra, educativa, formativa, para conocer parte de nuestra historia y de dónde venimos. Qué lindo, y que toda la familia vaya, ¿no? La última pregunta, por favor, Raúl. ¿Qué título le pondrías a la obra de tu vida? A la obra de mi vida, imagínate, le pondría... Que yo soy el arquitecto de lo que hago, soy el responsable de lo que hago, por tanto soy el arquitecto de mi destino. El arquitecto de mi destino. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Que me recuerden siempre feliz, que no me recuerden con tristeza, que me recuerden que he estado encima del escenario llegando al corazón de la gente y recibiendo el aplauso sincero de todos ellos. Y les agradezco a todos a todos los que van al teatro, a todos los que aplauden a los artistas y nos apoyan, porque gracias a ustedes seguimos vivos, seguimos actuando y sigo viviendo del teatro. Eso es lo más importante, ¿no? Qué lindas palabras, querido Pitín, pero nosotros tenemos una sorpresa, ¿te parece? Sí. Muy bien, adelante con el video. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Ocio, actriz, y hoy quiero hablarles de una gran persona, un gran ser humano, él es Raúl, más conocido como Pitín. Eh, con Pitín los conocemos hace muchos años y hemos tenido la suerte de trabajar juntos en Obra Huajcacha. Hemos salido de gira, hemos hecho muchas, muchas presentaciones juntos y quiero decirles que sobre todo Pitín no solo es un excelente y maravilloso actor, sino es una, un ser humano maravilloso, una persona muy linda que a partir de ya mucho tiempo atrás guarda mi corazón como un gran amigo. Saludos Pitín, te deseo la mejor de las suertes, Acá estamos para lo que necesites. Chao. Ay, qué lindo. Qué lindas palabras. Qué lindo, qué lindo. Yo la quiero mucho, Claudia. Hemos hecho una amistad muy linda, muy linda. Y algo particular, yo la veía actuar y siempre quería actuar con ella y la llamé. Ah. Le escribí por el Face, le dije, quiero actuar contigo, a ver si hacemos algo. Sí, vamos a programar, no sé qué. Y justo nos sale Guatacha y sin que ni ella sepa ni yo, nos ha metido al sí, el mismo elenco. Sí, bien, sí bien el hemos lindo. trabajado. Y es una gran actriz, una de las mejores sí, actrices genial. de Bolivia. Muy bien, con este video nos queremos despedir de ti, así que gracias por haber venido al programa. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a ir a verte a Cochabamba entonces. Por favor, por favor. <risas> Perfecto. Adiós, Olivia. Como siempre, es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, con un nuevo referente. Nos vemos.